A su corta edad, su delito fue haber mojado la cama donde dormía junto a sus padres en la zona Santa Rosa de la ciudad del Alto. Ese fue el detonante para que su padre biológico le propine una paliza, provocándole la muerte a la pequeña Jade. Se ha podido establecer que ambos progenitores agredían con varias frecuencias, frecuentemente a la víctima. Es decir, que la víctima se encontraba con un año, con una edad de dos años y siete meses y que el padre obligaba a la madre a que deje el pañal es por esa razón que se tiene también por información preliminar que ahora 5 de la mañana la madre biológica la habría bañado con agua fría y la habría agredido físicamente a la menor también se tiene que el padre le pegaba con toalla y le castigaba en una esquina por bastante tiempo. Se va a solicitar la medida extrema de la atención preventiva en coro y en Miraflores, respectivamente. Se tiene del informe forense, del certificado médico forense y de la autopsia que se ha realizado, que eh, la menor habría mm, fallecido por las lesiones recibidas, infringidas por el padre. Según algunos de sus familiares, las agresiones eran constantes, sin embargo, no fueron denunciadas ante las autoridades. Una vez con un pedrecito apacito. Después ya no me ha traído a la beba, es bueno, violento, mentiroso, a la bebita lo obligaba hasta dejar pañal. Es así que a promediar las 16 horas se instaló la audiencia para ambos progenitores, donde la viceministra de Igualdad y Oportunidades, solidaria con la víctima, pidió la máxima sanción para los agresores. La niña anteriormente ya tenía algunas secuelas de violencia psicológica, de violencia física, que también lo ha determinado el médico forense. Eh, ya tenía eh, anteriormente, eh, los padres habían generado violencia hacia ahí. Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en el Alto apoyó la iniciativa de la autoridad del gobierno. De oficio, esta mañana ya hemos procedido a la apertura del caso. Nosotros no tenemos dentro de nuestros servicios un, uh, un patrocinio legal para este tipo de casos. Lo que nosotros hacemos es pedir los requerimientos y hacer el seguimiento de las instituciones que estarían demandando a... ...que se habrían querellado... ...ante los padres de la menor. Finalmente, después de reinstalarse la audiencia... ...el juez sexto de instrucción en lo penal... ...Freddy Gutiérrez... ...sentenció con 30 años de prisión... ...en el penal de Chonchocoro... ...al padre sin derecho indulto... ...por el delito de infanticidio de su hija... ...de dos años y siete meses de edad... ...en tanto la madre fue enviada a la cárcel de Miraflores... ...con detención preventiva... ...en otro tema, en las próximas horas... ...se pondrá a disposición de un juez... ...a la madre de la bebé... ...entre uno y dos meses de nacida... Que había sido abandonada en un bar de la ciudad del Alto, las autoridades aseguran que este caso se encuentra en investigación. Se está pidiendo el informe pormenorizado a la Defensoría de la Niñez también para recabar la información y nosotros podamos hacer el seguimiento oportuno. Se ha tomado la declaración de la madre misma que se ha cogido el derecho al silencio sin embargo el Ministerio Público cuenta con suficientes indicios para sustentar una resolución de imputación formal en el transcurso de las horas va a ser presentada la misma y tenemos entendido de que la audiencia va a ser el día de mañana. Por resguardo de la investigación no se va a dar mayores datos, el día de mañana vamos a dar mayores datos.